Estudiano el cazador con cabeza de león Ni griego ni romano, egipcio es mi panteón Te recomiendo que es maide cintales Si no quieres enfrentarte, comerte mis impales Con el sol de mi lado dudo que me ganes Ni con lifestyle, ningún de tus maldades Para mis críticos no estás preparado Tres básicos y quedas aniquilado Tengo esquizofrenia el más metalero Para demostrar que puedes ser rapero. Hoy con Anubis te voy a destrozar Verás que el gatito va a empezar a maullar Veremos que el gatito no sea asustadizo Porque van a empezar a salir manos del piso No sales en los libros históricos Tú eres el único que aparece en los jeroglíficos me dices gatito, pero mira quién habla Es el cabeza de perro, pobrecito, solo ladra Para un león se hace fácil humillarlo Tiro mi lanza, <risa> se buen perro y voy a buscarlo Represento el poder creativo del sol Vos la muerte, al menos sé de dónde soy Tú van nada, mi lanza 6 <risa> sí, para presumirse La hora que apretes F6 para rendirse Huye y no te dejes atrapar Si te momifico, no podrás respirar si te acercas, liberaré todas mis pestes Te mataré, para que así no me molestes Salta y corre, para que no te encuentre A través de mis ojos, puedo ver tu muerte Mis habilidades, son inmunes a tus impales Prepárate, liberaré todo los males. Crees superarme pero una habilidad te deja en cooldown Esa es tu debilidad, no puedes escapar No te sirve momificar, mala suerte Me puedo purificar, empezamos, enfrentamos y tiembla la tierra Tiene miedo hasta Ares, el dios de la guerra Está claro quién ganó, ya quedaste tartamudo Te voy a enviar un básico directo al inframundo En el inframundo está mi honor Te hace falta una skin que cambie el cielo de color Esperemos que el leoncito nos espante tranquilo, traje una bola de estambre el gatito tiene sueño y se quiere ir a acostar eso es porque le hace falta el emote de bailar al final de la batalla emprenderás la huida porque no pudiste con mi robo de vida épicas batallas de los dioses parte 1 dinos en la caja de comentarios quién crees que fue el ganador de esta batalla y de paso déjanos saber qué dioses te gustaría ver combatiendo en la próxima épica batalla de rap eh, un abrazo enorme a Miguel Ángel Ávila que pidió un saludo y al rompebolas de colo que siempre me anda llorando porque no lo saludo nada mentira agradecería <risa> que me ayuden compartiéndolo porque me volví chino editando esto pero si sí lo disfruté un montón hacerlo me reía solo pero lo disfruté